La triste historia del amigo de un amigo que andaba perdido. Perdido, perdido. Esta es la historia de un pinche güero que decía que para nada Así empezó su rollo, sus andados y el alcohol de rumba en rumba. Su vida se derrumba de parche en parche, desastre. Gil deja vomitando en las esquinas así es como quedaste en. Bien, su café está en su forma de la zona. Él se pide un trazo para darle chutotazo a su cabeza. Para darle chutotazo a su cabeza. Me deja tu maricada con el alcohol. Mira que esto no te va a dejar nada, gran huevo Eso es lo único que tú me entiendes. Eso es lo único que tú me entiendes. estás muy equivocado, así era, no. como le decíamos con el fuchi en el piso Mientras el otro desesperado del guayado se metía en la mierda en busca de otro Otro poquito más de guaro, pero un nos gritaba en el parque mientras otras cantábamos una canción, para de la que en una fiesta Una gran hembra encontró y sujeto muy abierto, muy abierto, se lo dejó al día prendido Un chorro le ofreció y ella entró con una botella de esta polla Al momento este pobre lerdo flanqueó, dotando las paredes al baño llegó al sin un vómito mientras no. la rota lo seguía para darte una lluvia no. y aquí viene lo peor porque este gran sapengo ya la blanca leyenda Más Marta, la más fuerte la llegó hasta baja para no dejos he pasos no lleno ya, no, ya esto rata vato trucha Bajábamos nosotros bien bámbaros y un poquito ebrios a cantar nuestras cancioncitas al parque cuando de repente del carro largo se baja ese señor pequeño elegante de gafas y algo uniformado a decir que nosotros no podíamos cantar. Ahora sí, la de verdad. ¡Muerte!